¿Por qué estudiar Industriales en la Universidad de Alcalá? ¡Hola! Nos encontramos en la Escuela Politécnica Superior donde podemos realizar estudios de rama de Ingeniería Informática, rama de Telecomunicaciones y la rama de Industriales. Especialmente, dentro de la rama de Industriales podemos encontrar los grados en Tecnologías Industriales, Electrónica y Automática Industrial, así como Máster y Doctorados Asociados. La ingeniería industrial es una ingeniería genérica que abarca conocimientos de muchas ramas específicas, como pueden ser la automática, la electrónica y electrónica de potencia, la informática e inteligencia artificial, la robótica, la eléctrica y las energías renovables, la mecánica, los sistemas inteligentes en la industria o la ingeniería química y ambiental. En la Universidad de Alcalá se imparten los grados en Tecnologías Industriales y en Electrónica y Automática Industrial. El Grado en Tecnologías Industriales aporta una visión más generalista, ofertando especialidades en una de las cuatro áreas del semicírculo izquierdo, mientras que el Grado en Electrónica y Automática Industrial se centra en estudiar las ramas del semicírculo derecho. Además, este grado cuenta con el sello europeo de excelencia EURACE. Actualmente, la rama de industriales presenta una alta empleabilidad con un acceso exclusivo a un mercado profesional reglamentado, en el que tenemos convenios con más de 500 empresas. Académicamente, nuestras prácticas educativas son innovadoras, con una ratio de máximo de 5 estudiantes por profesor. En este edificio podemos encontrar tanto aulas para la impartición de los conocimientos teóricos como diversos laboratorios para profundizar en la materia enseñada. Algunos de estos laboratorios son compartidos con las otras ramas de telecomunicaciones e informática. Entre los más destacados podemos encontrar el laboratorio de máquinas eléctricas, de mecanizados, de química, o de electrónica. Soy doctora y profesora en electrónica en la Escuela Politécnica Superior. Actualmente además llevo la dirección adjunta de estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Alcalá. Tu paso por la escuela, tu aprendizaje con nosotros y las salidas profesionales que ello te va a aportar no te dejan Ven a estudiar Ingeniería Industrial a la Universidad de Alcalá. Ven a Industriales. En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá formamos profesionales. Déjanos que te preparemos para tu futuro